los sonidos del español i i con i se escribe iglu iglu con i se escribe isla isla con i se escribe imán imán con i se escribe iguana iguana con i se escribe indio indio con i se escribe invierno invierno con i se escribe iglesia iglesia i i a la izquierda, a la izquierda. Inglés, inglés, imán, imán. India, India. Una idea, una idea. Inyección, inyección. Isla, isla. Invierno, invierno. Ir a caminar, ir a caminar. Iglesia, iglesia. Igual, igual. El instructor. El instructor, la instructora, la instructora, indio, indio, india, india, el islam, el islam, instrumentos, instrumentos, imaginar. Imaginar, Inglaterra, Inglaterra, Italia, Italia, Ingeniero, Ingeniero, Impermeable, Impermeable, Insectos, Insectos,